Para todo el mundo de la carretera, mis mejores deseos para el año 2018. Estoy seguro que nuestro compromiso en la mejora del sector repercutirá en una mejora general para la sociedad. Feliz Navidad.